Bueno, una pena, ¿eh? Allá por las 7.20 de la mañana hablábamos del estado de salud de Carlitos Balá y se acaba de confirmar que murió. Exactamente, Tano, falleció Carlitos Balá a los 97 años de edad. Eh, había sido internado ayer uh -huh. por una descompensación en el sanatorio Güemes, allí en Cava, y eh, su entorno y sobre todo su representante, que era el vocero de la familia, decía que simplemente era una cuestión de rutina, que era una pequeña descompensación, pero que estaba todo bien. Claramente no lo no, estaba así, ¿no? y recién se acaba de saber la noticia. Lo confirmó la nieta, hace lo minutos confirmó, Exactamente. Eh, a los 97 años de edad falleció este hombre que, que ha hecho historia en la televisión argentina. Allá, por, cuando aparecía la televisión en la Argentina, él ya era un tipo Ajá. absolutamente exitoso, haciendo programas, encabezando elencos, como era el flequillo de Balá. Así se ¿Cuándo llamaba, tuvimos ¿no? el corte del sí, pelo ¿no? el corte eh, no, en está la está primaria famoso. el corte por Carlito Bala creo que yo me condió al jardín todos los que íbamos al jardín año 86, 87 teníamos el corte Bala y después bueno, fue, fue el referente de los chicos durante muchas décadas eh, reflotado después por, por otros grandes artistas el caso de Piñón Fijo que hizo giras con, con Carlitos uh -huh. Balá. Eh, es que fue un crack, re, en, recuerdo, fuera de serie. Recuerdo cuántos reflotaron el famoso chupetómetro. ¿Cuánto eh, habrán dejado que, el chupete gracias a Carlitos gracias Balá? Gracias a Carlitos Balá, ¿no? Es, claro. Ca canciones que los chicos, como esta que estamos escuchando, uh -huh. y los chicos cantan al día de hoy, ¿no? Aquí llegó Balá. Y la verdad que un hombre que ha hecho historia sin ningún lugar a dudas, eh, esta es la manera más increíble de hacer televisión, ¿no? Eh, una televisión sana, fuerte, me gusta muchísimo hablar, Es eh, que sí, muchísimo. que es emocionante. ¿Por qué? Porque uno siente también, Rodi, me, me pasó a mí con Marciano Cantero, entiendo que nos pasa a todos que también si bien somos jóvenes también sentí que bueno que se te van yendo viste los tipos que vos viste de sí. chico y esto muestra que la vida va avanzando y se, y se va pasando el tiempo eh, pero entiendo tu emoción porque seguramente eh, poco más que yo pero lo habrás disfrutado muchísimo a Carlitos Balá lamentamos la información pero lo confirmó su nieta hace minutos nada más murió Carlitos Balá a los 97 años gracias Rodi está emocionado el querido Rodi vale. obviamente y está bien que así sea